de noviembre, una fecha que sin lugar a dudas es, es histórica, es memorable aquí en nuestro país y a nivel internacional, como mencionaba Roberto, hoy conmemoramos la erradicación de la violencia contra la mujer exhortar a todas las mujeres, a todas las víctimas que no se queden calladas para que no se convierta en una cifra, en un porcentaje y pues que es un problema que nos afecta sin lugar a dudas a todos y a todas. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a este que es el número uno de todos los días, el toque del mediodía. Mira, A, a, a propósito de lo que dice Mariloy de la violencia, Contra la, la erradicación, eso es imposible, lo primero. Sí. Es como el asunto de que la erradicación de la droga, imposible, aunque me gusta mucho, eh, siempre lo, cuando tengo la oportunidad lo digo, del nombre que tiene aquí la DNCD, Dirección Nacional de Control, de control. Eh, control. control. Esa palabrita debería ser la C, la más grande ahí, control. de control de drogas, porque ellos controlan, pero no, no es que van a erradicar sí. el tráfico, consumo ilícito de las drogas, eso es imposible, eso viene sí. desde, desde que nació el mundo. Y sobre la erradicación de la no violencia contra la mujer, cada día se ve mucho más lejos esa solución. Así, Mira, las eh... medidas que se están tomando, ninguna estoy de acuerdo, al contrario, creo que en vez de favorecer, están desfavoreciendo. Si no, miren las cifras en este año, solamente uh -huh. aquí en la República Dominicana. Van unos 70 casos confirmados. Increíble. Eh. increíble. Confirmados. En el periodo que transcurre desde el 2017 ¿De al 2019, hay más de 400 mujeres asesinadas. Claro. Más Eso es República Dominicana. República Dominicana. Los casos reportados y notificados. Eh, porque sí. los casos que no, que no llegan a, a disumbrarse, sí. mujeres desaparecidas. Eh. Que hoy por hoy las familiares todavía están buscando y, y es muy lamentable, la verdad. Pero nosotros, yo estaba esta mañana analizando eso y decía que nos sentimos debemos de sentirnos privilegiados, la provincia de Duarte, porque de alguna manera eh, aconteció algo tristemente aquí en la provincia eh, cercana a Hermanas Mirabal. Sin embargo, a través de esto, eh, nosotros somos el epicentro de poder... Eh, Dar este nombre, eh, gracias a las hermanas Mirabal, lamentando el o caso va, de su ahí, pérdida. De, de, de. Pero qué bueno que no quedó impune que la gente hoy, 25 de noviembre, puede recordar las tres mariposas y que nosotros estamos tan cerca. Y por ende, muchísimo más debieran verse en las calles, justamente hoy, actividades a favor de la eliminación de... Ayer de, ocurrió la marcha de las mariposas. Sí, pero hoy hoy hoy es sí, 25 de noviembre. Es hoy es lunes. No debe ser porque es domingo, porque la gente trabaja. Debe sacarse ese día es ...especial y mucho más nosotros como provincia estar más al pendiente de esto. Mira, estaba leyendo estaba, estaba viendo la noticia y el, 90, el 9% de las mujeres eh, tienen cargos políticos importantes. Sí. El 12% también en, en cuestiones políticas, alcaldías. Entonces es muy lamentable lo que está pasando. Y tú sabes que con lo que tú decías eh, de, las, eh, de los métodos que están utilizando para erradicar esto... Están este año, nosotros nos hemos enterado de muchos acuerdos que ha hecho la, procura, la Procuraduría eh, y la Fiscalía, más bien, y gracias a ese tipo de acuerdos. Hoy en día esas mujeres no están. Hoy extrañan la familia físicamente a un ser. Hoy niños son huérfanos. O sea, es lamentable lo que está pasando en la República Dominicana. Y yo creo que la cifra cada año aumenta más. Y es más preocupante que aún haciendo nosotros, eh, o, o activistas, movimientos y demás, siga alarmándose todo esto, siga aumentando. Mira, lo que pasa es, yo o sea, decía, es muy preocupante. he delicado el tema. Yo decía que, vamos a traer eh, especialistas con el, eh, el término, Primero, la igualdad de género. Y segundo, mucha gente se confunde. Eh, Trujillo no cometió un feminicidio en contra de las Mirabal. Fue un asesinato. ¿Un asesinato? ¿Sí? Sí. Que hoy en día es diferente. O sea, los hombres no están matando a las mujeres. sino están cometiendo feminicidio porque es un asunto de parejas que, se, que han estado juntos. Pero es una vida. No, claro, y es fémina. Nada justifica, nada justifica quitar una vida, no solamente a una mujer, sino también a un porque hombre. Claro que sí. Nada lo justifica. Ahora bien, eh, aclarar porque mucha gente... Eh, Confunde la violencia intrafamiliar y el tema, por ejemplo, de las hermanas Mirabal con la violencia intrafamiliar. Ahí no hubo violencia intrafamiliar en, en el tema de las hermanas Mirabal. Pero él quería con una de ellas. No, no, claro. Con Pero también, de alguna manera, tiene cierta. No, no porque relación. fue un asesinato. Sí. O sea, fue, Premeditado. fue Sí, fue un asesinato, un vil asesinato que Muy conmovió triste. en su momento a la comunidad internacional. Sí. Y por hoy, hoy por hoy, todavía se recuerda en todo el mundo. Este vir asesinato sí. de, de esas tres hermanas que lamentablemente perdieron la vida luchando, ¿no? Contra luchando la dictadura. Contra un régimen que sí. hoy en día muchas mujeres se nos ha dejado prácticamente a los hombres. Que eso es lo que deberían más, aparte de, ¿verdad? de, de, de recordar ese atroz asesinato, emular por qué ellas murieron. Ellas no murieron simplemente porque, porque eh, Trujillo, no. Eran tres mujeres. Eh, eh, Activistas, activista, tres mujeres que apoyaban la causa de, claro. de sus esposos, de sus familiares y de todos los dominicanos y dominicanas de la época. Hoy no vemos ese tipo de mujeres. No. Hoy no vemos eh, reflejado. Claro qué es lo que pasa, Roberto. Reflejamos solamente el asesinato, que está, eso, bueno, todavía recordar eso, sí, uno es se leeriza la, eh, la piel, pero no vemos y, y emulamos hoy en día, por ejemplo, ustedes, las mujeres jóvenes. Óyeme, yo me voy a empantalonar en el buen cibaeño, uh -huh. yo voy a salir a defender mi causa. Yo, por ejemplo, hablaba con una señora que, que ¿verdad? me llenó de orgullo, es eh, doña Antonia, de, de restaurante que está en el pueblo Oye, se han pedido los valores. Las mujeres uh -huh. hoy en día, y por eso, eh, eh, de, dentro de tantas sí, variables... De de, de los asesinatos hacia las mujeres por su pareja. es Uno de ellos es sí, ese. La, la mujer ha, per, ha perdido... Eh, y me excusan, ¿eh? No, pero ha perdido el respeto porque... Ah, se habla de igualdad. Antes la mujer, y no estaba el tema eh, en ese momento en nuestro país, de igualdad de género porque era imposible con una dictadura. Sí. Pero la mujer sí ejercía una igualdad de género porque la mujer cogía un sufusil. La mujer salía a, a pegar eh, eh, carteles carteles protestando contra la dictadura. O sea, la mujer estaba de la mano con sus esposos y maridos, en contra de un régimen. Ahí había igualdad de Lo género. que pasa es, Roberto, mira, que los tiempos de antes no son los de ahora. Y aunque hay más libertad de expresión, se coarta mucho... El mismo término en el país. Tú ves que muchas... Mu Ay, mira, estuve viendo la noticia esta mañana y e hicieron una actividad, algunas activistas, me parece que ayer o hoy, no estoy muy segura, y sin embargo, tú dices, bueno, yo voy a empantalonarme y voy a apoyar, pero cuando tú tienes... Se supone que tienes que tener el respaldo de la justicia, no lo tienes. Así Entonces, es. al final de la jornada, tú dices, me voy a empantalonar, pero tú te conviertes en una cifra más. Cuando no, tú no, pero, a la pero calle... espérate, espérate, no, cuando yo... No, que espera, que no confundamos. Es que yo no estoy hablando de empantalonarme en, en contra Tú eres en contra del sistema. No, es que ahí es que ahí es que radica. No, Esa es la confusión. Como Maggie está confundida, así están las mujeres confundidas. Cuando creen que igualdad de género, creen que es competencia contra no, el No, yo amo. no creo eso. No, yo porque, siento óyeme, que cada persona estoy tiene hablando, un rol estoy en hablando, estoy hablando es de empantalonarse, a contra defender sistema, nuestros valores, país. a crear nuestros okay. hijos con valores. Que si tú como madre ah, no tienes que de depender acuerdo. del padre a corregir un hijo. Estoy muy de acuerdo. Es a eso porque solamente nos enfocamos en la violencia intrafamiliar, en, en el asesinato de las hermanas, Mirabal, pero no vemos la historia de esas hermanas, la trayectoria, sí. lo que se Mujer representaba íntegra. en su familia y en la sociedad como mujeres sí, independientes. Sí, es cierto, eso es cierto. ¿Entiendes? Yo muy bien estoy contra los femicidios y, y, y en contra de los hombres que, que lo cometen, o sea, deberán de, de, de, de la pena de muerte pero vamos a ver cuáles son los factores que están activando, porque el hombre no es un asesino. Me explico para que me entiendan, ¿eh? Sí. Lo evidente. El hombre no es que llega de acá a su casa Voy. o hace como Jack, el destripador o como lo hacen esos asesinos en serie, eh, principalmente en países desarrollados como, como Estados Unidos, que matan a las mujeres por, por, por placer, por, por psicosis, por asunto sexual. Eh, no, aquí no se ve no se han visto esos casos. Por lo menos yo no conozco de, un caso, de algún caso de que haya un asesino en serie. De que voy a salir a matar mujeres. Porque por simplemente no, usted no, eche sí, el gusto. No. no. Aquí estamos hablando de hombres que están casados con su pareja. Hombres que tienen su novia sentimental. Y se convierten en asesinos. Pero de esa mujer, en la mayoría de casos, se quitan la vida. Entonces, sí. tenemos que cogerlo con pinza. No globalizar. El tema de que, ah, no, que, que los hombres están matando a las mujeres. No, no, porque a veces lo usamos mal. Los hombres no están matando a las mujeres. Los hombres están cometiendo asesinatos en contra, contra de sus, sus compañeros. Entonces, debe haber un problema de comunicación entre las parejas. Global. ¿Tú entiendes? Porque no son asesinos. Por ejemplo, de esos hombres que han matado a su pareja, ninguno tiene un récord. Y que con que mató 10 mujeres, mm. que han matado 5? Sí, que lo han condenado. No, es a la pareja que mata. Entonces hay un asunto de comunicación y no quiero seguir por ahí porque después van a pensar que uno está eh, eh, eh, defendiéndolo y defendible no yo lo que trato de hacer lo que siempre estamos haciendo en esta nueva temporada de decir las cosas hola, como son hola, hola. no venía a hablar bonito claro. y actuar de otra forma Entonces, ¿por qué Margarita no ¿Por? Dilo que dilo. tú decías eh, que las mujeres en aquellos tiempos Ajá. luchaban junto a sus parejas Claro, Ay. al lado, no atrás. Ahí, al, al lado. Entonces, sí. Margarita y Leonel. Ay, no, Mira, Mar, No, al contrario, Margot, mi hermana, mi amiga. Claro, una mujer la así, admirable. Pero la respeto. Como mujer La admirable. vicepresidenta ¿La constitucional de la República Dominicana, doña Margarita. Cedeño de Fernández. Es un ejemplo de lo que estamos hablando de las hermanas. Claro, hermana. eso yo, yo o estoy sea, de acuerdo. Mujer como que, mujer empoderada. Que, que, que, no es mujer empoderada, no. Una mujer... Porque las mujeres no tienen que empoderarse. Roberto, la mujer tú es tú que tiene que, actuar el empoderamiento como debe para ser. nosotros o para mí es una decisión que tú tomas de luchar por lo que tú consideras. De decir, basta ya, yo voy a hacer lo que me toca hacer como mujer. Eso es empoderamiento. Pero, pero que a las mujeres hoy en día se, le han mentido esas campañas que están más dirigidas. Que le han metido que la competencia al hombre, no, que, que, no, que tú tienes que, que parártela al hombre. No, no, no. no, eso, no. Estamos, eh, eh, eso está eh, mal. Estamos provocando. Hay una violencia. mujer y un hombre. O sea, la, la mujer no pueden competir, no pueden venir a discutir, no es eso. Y eso es lo que la mujer hoy en día, claro, las mujeres lamentablemente con, con poca educación entienden que es una competencia que hay que hacer. Sí. No, la mujer se debe empoderar, claramente, como dice Mayerly como está haciendo eh, eh, Margarita. Margarita. Ella no tiene que apoyar al marido. No, no porque es una decisión propia. Ella puede propia. ser de los yo gigantes y Leonel claro, de, de las águilas. Claro, yo te entiendo. Por eso que va a Es un poco contradictorio, pero yo es. te entiendo. Ella no tiene que necesariamente... Es que hay Ahora, voz lo que ella tiene propia, yo te tampoco, entiendo. que otro, es eh, otro punto, tampoco es dedicada, no, porque aquella mujer hay que no... Ella se ha ganado un puesto, ella claro, por, el, estoy por de mérito acuerdo. propio, claro. no por No se pone en tela de juicio que, su integridad que ahí es que como la mujer y bueno, este, su empoderamiento político. Este corto documental de las hermanas eh, miraba bueno, a propósito, vamos a recordar eh, por qué hoy es el Día Internacional de la No Violencia, de la No Asesinato, de No Maltrato contra la Mujer. Adelante, señor director.